Efectos secundarios de los productos NSP. ¿Qué es un efecto secundario de un medicamento? Efecto secundario es un término inexacto que se refiere a los efectos no previstos por la farmacoterapia que se producen al utilizar el fármaco en dosis terapéuticas. Efectos no previstos cuando se utilizan las dosis habituales. Más a menudo significa efectos secundarios negativos. Hoy hablaremos sobre los efectos no deseados de tomar productos NSP. Por lo tanto, los efectos secundarios no son importantes y no siempre son negativos. Y si estamos hablando de productos NSP, significa que los productos NSP siempre pueden tener más beneficios. Varón de 65 años, tras la colocación de un stent. Muchos medicamentos, severas restricciones dietéticas, cambios drásticos en el estilo de vida. Tuvo que dejar de fumar por completo. Para eliminar las ansias de fumar, decidió masticar algo. Cada vez que quería fumar, Tomaba una pastilla o cápsula. Después de la colocación del stent, tomar los medicamentos recetados se convirtió en una prioridad. Tomó productos de NSP durante los momentos del día en los que no tomaba medicamentos. ¿Qué tomó? Everflex. Mantenimiento de la defensa. Vitamina de lecitina y super omega 3. Todos conocemos sus beneficios para el corazón y los vasos sanguíneos. Estos alimentos ayudan al hígado, al cerebro, al sistema endocrino pero también nos estamos perdiendo los beneficios obvios para la piel. Everflex Everflex contiene MSM, chondroitina y glucosamina. Fortalece el tejido conectivo. MSM es seguro y no tóxico. MSM es una fuente de azufre orgánico y ayuda en los procesos de desintoxicación. El azufre es esencial para la salud de la piel. Everflex contiene MSM, chondroitina y glucosamina. Mientras mastica, definitivamente no puede fumar. Everflex, el sabor es específico, pero cuando quieres fumar, es mejor masticar Everflex. Mantenimiento de la defensa. Fuente de vitaminas A, C, E, Zinc, Selenio. Un poderoso antioxidante que ha sido elegido para ayudar al corazón. Estos nutrientes también son buenos para la piel. Lecitina, es muy conveniente morder la cápsula y mantenerla en la boca durante mucho tiempo. Mantenimiento de defensa, lo tomó porque es bueno para el corazón. Super Omega 3 no está destinado a ser masticado. Las cápsulas con Super Omega 3 se tragan enteras. Elegir la salud lo ayudó a dejar los cigarrillos. Usó vitamina D porque se encontró que era deficiente en los análisis de sangre. La tableta contiene 2000 unidades UI. tomó una tableta en tres días. Es bien conocido el efecto positivo de la vitamina D para la piel. ¿Qué efectos secundarios aparecieron? Muy extraño, pero las manifestaciones de la psoriasis, una afección de la piel que padecía desde la infancia, desaparecieron. Por lo general, aparecían nuevas erupciones psoriásicas donde la ropa rozaba la piel. Por lo general, usaba algunos medicamentos tópicos, pero debido a que este es un problema de larga data, no era una prioridad. El hombre simplemente aceptó lo que tiene. La psoriasis no reapareció, dijo el médico. La psoriasis ahora está en remisión. ¿Cómo podría desaparecer si hubo un agravamiento severo en el hospital? No tenía ningún tratamiento específico para la psoriasis. El tema de la cirugía cardíaca era más importante. De repente, se resolvió un problema de larga data. El estado general ahora es evaluado por los médicos como satisfactorio. Toda la familia de una persona que perdió la psoriasis desarrolló un interés en los productos NSP. Estos productos se usaron para ayudar a una persona con un stent en los vasos del corazón. Uno de los objetivos era dejar de fumar. Logrado. No había elección. Entre fumar y la vida, eligió la vida. De repente resultó que la psoriasis recurrente desapareció. El médico dijo, psoriasis en remisión. El resultado del alumno. Empezó a resfriarse a menudo. Se dirigió al NSP con este problema, resfriados frecuentes. Efecto secundario de tomar zambroza, mantenimiento de defensas, fórmula inmune y coagulante. Estos productos NSP fueron elegidos para el apoyo inmunológico. Como resultado, tuvo que cambiar de gafas. La visión ha mejorado. La miopía ha bajado. El estudiante usó estos productos. 1,5 dioptrías en un ojo y 2 dioptrías en el otro. La visión ha mejorado mucho, aunque en la etapa de elegir los productos NSP, Tratar de corregir la miopía estaba fuera de discusión. La solicitud fue para ayudar con los resfriados frecuentes. Funcionó, dejó de enfermarse. Y una cosa más. Dejó de tomar café por completo. La sensación de vivacidad y una oleada de fuerza apareció aproximadamente a la mitad de la primera botella. De Zambroza. Mujer de 35 años. Vino aquí con la petición de perder tanto peso como fuera posible. Sus piernas sufrieron mucho. El exceso de peso corporal era de más de 50 kilogramos. Con una altura de 162 centímetros y un peso superior a los 120 kilogramos. Durante el primer año perdió 31 kilogramos. En el segundo año, 15 kilogramos. Y en el tercer año, comenzó un aumento en el peso corporal, debido al embarazo. El esposo está feliz, querían hijos pero entendió que su esposa necesitaba cuidar su salud. Como resultado, salud, fertilidad y un bebé. ¿Cómo la pérdida de peso ayuda a superar la infertilidad? La normalización del metabolismo aumenta la fertilidad. Este es un hecho probado desde hace mucho tiempo. Tomó Zambroza y Solstick Energy. Ambos productos ayudan a mejorar los procesos metabólicos. Solstic Energy es una bebida energética natural. Prácticamente no contiene calorías. Energizante natural con nutrientes vitales. Zambroza es un poderoso antioxidante natural. La mujer quería perder peso en primer lugar, para que sus piernas no sufrieran. Hasta sus zapatillas eran incómodas. Canroitin, Everflex, Kelp, Chlorophyll, Smart Meal, Super Omega 3, Lecithin, Bifidopilus. Esto se tomó durante el desayuno y la cena. Durante el almuerzo, calcio con vitamina D, Zambroza o Solstick Energy. Entre comidas, ya sea Fat Graver o Loclo. Son dos productos que absorben grasas. Toxinas, activan la motilidad intestinal. Ayudan en la pérdida de peso y la desintoxicación. Aplicado en los pies, aceite de árbol de té o tifú. El aceite de tifú y té se usa tópicamente para ayudar a los pies. Las piernas dejaron de cansarse después de un mes de tomar el programa. Ahora qué la familia se regocija con el nuevo niño, los niños mayores ayudan. La mujer pesó 85 kilogramos después de dar a luz. Un año después del nacimiento, 71 kilogramos. Sin dieta especial, estilo de vida activo. Producto NSP, ayuda confiable. Estos son los efectos secundarios que vimos hoy. Esto es para aplicación tópica, para ayudar a las piernas. Smart Meal es una comida completa. Contiene todas las vitaminas, minerales y nutrientes que uno necesita en un día. Da energía para el día por una fracción de las calorías en una comida típica. Calcio con vitamina de Everflex. Condroitina. Esto ayuda a las piernas, y también a las articulaciones, los huesos y la piel. Estos productos combinan perfectamente con Smart Meal. Lecitina, Super Omega 3 y Clorofila. La lecitina y el Super Omega 3 son grasas saludables que le brindan la energía que necesita mientras lo ayudan a perder peso. Clorofila, desintoxicante, antioxidante, mejora del metabolismo. Kelp. Fuente de yodo, desintoxicante, auxiliar en la normalización del metabolismo. Un hombre con un stent que dejó de fumar y de repente perdió su psoriasis recurrente. Un estudiante que tenía resfriados frecuentes comenzó a tomar productos NSP y mejoró su visión. La mujer que pidió ayuda para sus piernas. Quería adelgazar para que no le dolieran las piernas. El resultado fue una mayor fertilidad y un embarazo inesperado. La mujer más sana y delgada es feliz, y su familia también. Productos NSP. Siempre lo mejor.